Hoy en farmacios.com os presentamos Natalben Supra. Natalben Supra es un complemento alimenticio recomendado para mujeres que planean quedarse embarazadas o que ya lo están. Aporta los nutrientes necesarios para la mamá y el bebé hasta el final del embarazo. La composición de natal ben Supra aporta ácido fólico y vitamina B12, que contribuyen al desarrollo de los tejidos maternos y favorecen el proceso de división celular. También contiene yodo, que contribuye a la función cognitiva, hierro, un mineral que interviene en el transporte del oxígeno en el cuerpo, ácidos grasos omega 3, que contribuyen al desarrollo del cerebro y de la función visual, y vitamina D para un correcto desarrollo de los huesos del bebé. Se recomienda tomar Natal ben Supra desde el inicio de la búsqueda de un embarazo hasta dar a luz. Se toma una cápsula diaria, normalmente en una de las comidas principales, junto a un vaso de agua. Es importante tomar este complemento sin superar la dosis recomendada, acompañarlo de una dieta sana y equilibrada. Natal Ben Supra se presenta en envases de 30 cápsulas. Recuerda que si quieres comprar Natal Ben Supra está disponible en farmacius.com. Encontrarás un enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos.